Voces.org.ni es el nuevo sitio web presentado este mediodía que servirá para denunciar casos de violencia en contra de las mujeres, además revisar los datos estadísticos de violencia en el país. Veamos. Mira, esta, el sitio web es pues, un observatorio sobre la violencia que viven las mujeres en nuestro país. ¿Verdad? Es decir... ¿Por qué lo pusimos en línea? Porque realmente existe una política del gobierno de nuestro país de invisibilizar la tragedia que estamos viviendo las mujeres en Nicaragua. Es decir, en lo que va del año, ¿verdad? tenemos 12 femicidios, de los cuales eh, solamente en dos casos los femicidas están uh, detenidos, en, lo, en el resto de los casos andan prófugos. Entonces, además, este gobierno ha este, dado la orden explícita de que no se informe sobre eh, lo que está pasando. Es decir, uno va a las comisarías y la comisaría te lo, te lo expresa claramente de que no tienen orden reales de no este de no dar ninguna información. Entonces el, el, el objetivo del sitio, la página, fue concebida como una acción de resistencia que permita a la sociedad darse cuenta de lo que está pasando. Pero además, la página tiene es eh, eminentemente participativa, donde cualquier ciudadano y ciudadana puede entrar a la página y denunciar los casos de violencia. A la creación también de iniciativas conjuntas como la que hoy les vamos a presentar, entre Huracán, Católicas por el Derecho a Decidir y Global Community, asumiendo el reto, nada fácil de hacer hablar los datos. El, el ejercicio de monitoreo de violencia hacia las mujeres enfrentan muchísimas limitaciones, todas y todos sabemos eso.